Hola amigos de Mexcam, les saludos a amigo Daniel. Y bueno, el motivo de este video es para decirles que acabo de tomar el examen de inglés, el CELPIP La verdad, si sí estuvo bien complicado. <ríe> Ahorita les explico en qué consiste. Eh, mientras les muestro que estoy aquí en Vancouver, vean, eh, hay una especie como de feria aquí en el waterfront. Y vamos a caminar un poquito por acá. Porque ya se empieza a ver nieve en las montañas. Y bueno, para que hice el examen, para precisamente aplicar para la residencia. Es obligatorio hacer el examen de inglés, probar que, que sabes hablarlo. ¿no? Y es la única forma, ya sea CELPIC o ya sea el IELTS, que son los exámenes aceptados aquí en Canadá. El CELPIP nada más se puede tomar en Canadá y algunos países por ejemplo me llamó la atención que se podía tomar en, en la India y en Dubai increíble ¿verdad? pero si sí se puede tomar en esos países México no está en la lista ¿eh? desde ahorita se los digo miren vamos a ver aquí las montañas ah no se ve bien vamos a caminar por acá pues y bueno eh, ¿Cuánto cuesta el examen? Me costó 200 280 dólares canadienses más impuestos, que más o menos pagué como casi 300 dólares. La verdad es más barato que el IELTS. Y tú agendas cuándo quieres tomar el examen, te aparece un calendario, los horarios disponibles, fechas disponibles. Y pues tú agendas tu examen y también el lugar aparecen varios lugares donde puedes tomar el examen yo lo tomé aquí en vancouver pues precisamente para salirme de allá del Langley se enfada uno de la misma rutina de diario el trabajo todo el tiempo entonces yo me salí aquí a, a vancouver para dar la vuelta después del examen después de para relajarme un poco porque si sí estuvo intenso la verdad el examen dura bastante dura aproximadamente de dos a tres horas miren vamos a ver las montañas ahí se ven al fondo voy a tratar de hacer zoom ah no se puede pero bueno ya, ya se ve la nieve ya se siente este helado aquí completamente helado miren vamos a grabar aquí lo que es la feria navideña en el waterfront yo creo que cobran porque había unas taquillas Interesante. A ver si, si no está caro me meto y grabo y se los comparto a ustedes Pero bueno, este, les estaba comentando Déjenme pongo en mejor posición ahí. Eh, mi recomendación es para tomar el examen Es que se vengan descansados, sin sueño Yo tengo muchísimo sueño, fue un error que cometí Había partes del examen que me estaba durmiendo y me, me cacheteaba para despertar porque, híjole, es un grave error venirse con sueño Yo, yo doy esos consejos y no los sigo, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, ustedes no lo hagan Ustedes vénganse descansaditos Comidos, ah, y hagan del baño antes de ir al examen Porque durante el examen ya me andaba de ir al baño a, a miar Entonces, eh, levanté la mano para ir a miar rapidísimo Porque el tiempo corre, ¿eh? y el tiempo que te tardas al baño es, te está restando ese tiempo entonces tuve que ir rapidísimo y regresar rapidísimo este el examen consta de cuatro partes la primera parte fue la de listening o oído escuchar conversaciones y contestar preguntas acerca de esas conversaciones, son de opciones eh, a elegir así es que no va a haber problema bueno, ahí tú vas a seleccionar de acuerdo a la conversación que escuchaste, escuchas como unas 5 o 6 conversaciones al principio no es tan complicado pero conforme van avanzando las, las conversaciones se va haciendo más y más complejo entonces ahí es cuando ya te medí en la necesidad de poner más atención, pero sí, sí estuvo medio complejo te dan una hoja para hacer apuntes y de repente este, estaban tres personas hablando de un tema muy específico y ponen los nombres de las personas le resté importancia a eso, pero sí tiene mucha importancia porque las preguntas se refieren a los nombres de esas personas Zach, este, Olivia, etcétera entonces te pregunta ¿qué es lo que recomiendo Olivia? y ¿cuál era Olivia? no me acuerdo entonces sí te metes en un problema por no recordar los nombres de las personas si tienen buena memoria, no van a tener problema con esto. Pero sí, sí me viene esa dificultad. ¿Y quién era Marta? ¿Quién era Olivia? No, no puede ser. Todo por no poner atención. Pero bueno, las respuestas de opciones múltiples, un poco complicadas. Casi siempre te dan cuatro respuestas. A elegir nada más una. Una recomendación es descartar dos de esas respuestas... Para que tengas este por lo menos un 50% de probabilidades de acertar. Pero descartas dos y ya descartas 50%. Las que no tienen sentido esas respuestas. Escuchen Feliz Navidad en español. Bueno, la parte del listening. Ah, ya, ya cubrí la parte del listening. La parte de... La escritura este, te dice, por ejemplo, que tú llegas a un hotel, a un restaurante y te atendieron mal y tú le vas a escribir un correo electrónico al dueño del hotel o del restaurante. ¿Qué es lo que no te gustó? ¿Y qué es lo que deberían de hacer para mejorar y cómo deberían compensarlo? Este, tienes que escribir cerca de 150 200 palabras... Y recomendación, que no repitas mucho una palabra Porque lo que estás probando ahí Es tu, tu, tu habilidad para la escritura ¿no? Es decir, que, que escribas bien las palabras Y también que escribas eh, un vocabulario amplio No, no repitas las mismas palabras una y otra y otra vez Porque no estás probando que realmente tienes suficiente vocabulario Bueno, esa es la parte del writing Y luego el, el reading, híjole son unas lecturas tremendas, son enormes. Este, uh, hubo unas lecturas que de a tiro sí, sí me perdí completamente. Ahí casi, casi fue de, ma de Tim Marín de Open Way. Sí tengo problemas con la lectura porque pierdo la atención cuando estoy leyendo algo. Me pierdo en la lectura. Pero por lo menos hubo una lectura que sí puse un poco más de atención. Aparte ya había visto muchos documentales de Cif du Soleil, pero bueno... No significa que les van a poner los mismos a ustedes ¿eh? cuando lo tomen. Y también de opciones múltiples este, las respuestas. Y para mí, bueno, fácil y a la vez no, el speaking o el, o el hablado. Porque tienes unos audífonos y un micrófono. Entonces te ponen una imagen y te dice que describas lo que estás viendo en la imagen. Entonces, tienes que decir en inglés qué es lo que estás viendo o la situación que está sucediendo. Por ejemplo, a mí me pusieron, ah, mira, le vas a comprar un suéter a tu hija y te pone unas imágenes de unos suéteres o unos abrigos. Eh, convence a tu esposa por qué la opción que tú elijas es la mejor opción. Pero todo lo tienes que decir en inglés. Y por qué es mejor opción a la opción de tu esposa, etcétera. Entonces, si el speaking... Es más rápido, son 20 minutos el speaking. Se, se graban tus respuestas. Supongo que eso lo van a analizar después. Y bueno, los resultados me llegarán este, dentro de una semana. Pueden llegarte en dos días, pero tienes que pagar 100 dólares. Entonces, yo, a mí no me urgen los resultados. Si es que prefiero esperar este 10 eh, días o una semana. Pero bueno, ya cuando lleguen los resultados, les haré saber cómo me fue. Yo creo que sí lo paso, pero no me fue como... A mí me hubiera gustado que me hubiera ido. Este, mis recomendaciones para el examen, pónganse en estudiarlo. Definitivamente. Lean mucho, practiquen mucho, hablen mucho, escriban mucho. pues Las cuatro partes del idioma y escuchen mucho inglés. Para que cuando les toque hacerlo, este, no tengan problemas. Bueno, pues les mando saludos a todos. Adiós.